Señores, una novedad en el mundo urbano y es que Toquilla y el Cherry Scone tienen su visa. ¡Un aplauso! <risa> a Cherry Scon y Toquilla logran tener su visa a Estados Unidos. Los, a Los artistas urbanos, Ramón Antonio Reyes, mejor conocido como el Cherry Scone y Toquilla, Altagracia Peralta, La Toquilla. Ya fueron premiados con su visa americana y en los próximos días estarán viajando a los Estados Unidos. Toquilla, por su parte, supuestamente estará participando en los premios Bilbo 2021, mientras que el Cherry será invitado al evento que tendrá el Alfa en el Madison Square Garden. Eh, vamos a ver eso. <tose> Pero, pero... Pero, pero... El, no, pero... la... el ese papel? papel? Mañana, Ay, el, el aborre, ¿Ya? ¿Ya? te va, es Señores, esto es un logro para la juventud que piensa que todo está perdido. Mire un ejemplo de Cherry, un loco sano, un, loco sano, el eh, un muchacho es lo que tiene bueno. de lo bueno y logró tener su visa, un sueño logrado para él, que es fanático fanático el número Cherry uno, es bueno cherry. no como de tu artista increído que andan por ahí no, que, no. Que, que se creen las películas sí. el Cherry con la con la fama que él tiene ahora mismo que está en su momento donde ver a Osuna lo felicitó y mucho el tita y el Cherry es una persona que tú dialogas con él de allá ahí y él no, no anda sí, en esa no, serie. eso eso es un ejemplo a los muchachos que están iniciando en esto lo que es la música mira el Cherry no pensaba nunca estar en la posición que está usted tiene que intentarlo no se no dejar a, Sé que es difícil. Es difícil. Lo que voy a decir. Difícil. Mira, dame un corte a mí solo aquí. Sí, sí. Dame sí, sí. un corte a mí solo, a dame por favor. Por favor. Cuidado. Acércate aquí. Si un consejo a esos jóvenes que están en la música urbana o en la música en general: no se deje amedrentar, no se deje caer en depresión porque usted no pueda comprar unos tenis porque usted no pueda comprar un suéter, porque usted no puede comprar un pantalón para una presentación. Si usted tiene que ir en chancleta a presentarse, usted lo va a hacer porque Dios es el único que sabe de su destino. Usted le pide a Dios con fe y le pone dedicación y empeña su trabajo y usted lo va a lograr. Mírenlo ahí, el Cherry Con lo logró. Y así dicen que loco, pero un loco con disciplina. Y así usted lo puede lograr. Usted no se cansa de que yo no tengo para grabar. Usted se mantiene ahí. Firme, que Dios, si usted está para ser artista, Dios lo va a poner en su momento. Dios le da las la peores batallas a sus mejores guerreros. Si usted no está para desafiar algo, Dios no lo va a poner ahí, porque es el único que puede. Es un consejo de su hermano papá Tarima, que eh, ha pisado todo tipo de territorio. Y ahí está Angelizado, que la, la hemos tirado... En cualquier terreno. En cualquier terreno. Porque y nosotros preparado, lo vamos a lograr. Lo que sea también. Claro, y mira, y yo así. puedo dar testimonio. Yo puedo dar testimonio de lo que es Cherry Escon. Que venimos del mismo barrio. Somos de los tres brazos. Cherry, mi hermanito. Una vez fuimos a grabar un tema. Eh, cuando empezaron los capeas. ¿Te acuerdas? Los capeas. En cada, cada sector de la capital hizo su capea distinto. Nos mina. Bueno, pero yo me, me, me llegó la idea. Y hicimos uno de los tres brazos. Y eran las 12 de mediodía. Y lo que comimos fue con conete. Con esos juguitos chiquitos, con jugo pequeño Y, ¿cómo te explico? Cherry siempre veía, dame cinco, dame diez para, para comer y eso. Y siempre decíamos, tú tienes mucho talento, y lo manito. Vaya, lo y míralo lo ahí donde está Cherry. Una figura ya, ya con visa, viajando, ya costizado. Eh, siempre creímos su talento. Siempre creímos. Ese yo tiene un talento demasiado duro, duro, duro. Entonces, como dice Néstor, a esa juventud, eh, que no, se de, no, no descansen, sí. ni desmayen, continúen. Que Dios Eso, sí. tiene Un, propósito y un con nosotros. saludo a uno que es mío personal, que es responsable de todos los proyectos míos, Jairo, el compañero, que está activo, siempre apoyándome y somos un equipo fuerte. ¿Eh? Viene un tema por ahí, que préstame a mí para mí 200. Ahí está el compañero Jairo Jornalo, muchachos, que siempre que está ahí no ha salido ese tema. ¿Eh? Préstame a mí para mí 200, vienes rompiendo. En las redes. Ahí está. Se me olvidó tu payola. No, tú te digo que te la daño. No, pero se me olvidó. Tiene tiempo, digamos. Dile al mismo faraón que la monte Tú si sabes. Te... Tú a sabes a que yo, y cuando voy a grabar, Ay, cinco, se me, me, me, me borra, me me borra me todo. ¿Eh? Ay, cinco, me a la no, hey, tú estás caliente. está hey, caliente